al predicador de la ocasión el Pastor Guillermo Peña Gloria a Dios, Gloria al Señor Gloria a Cristo Jesús, puede sentarse hermano, de regálenme dos minutitos por favor, quiero eh, pues dar gracias al Señor primeramente y también a, al Pastor y a todos ustedes por este privilegio que nos dan de poder estar aquí ¿se puede quitar la mascarilla Pastor? O, o? ok, ok ¿Verdad? Gracias, gracias. Es de que, hermanos, es un placer, es un privilegio. Reciban saludos de la Iglesia Cristiana Casa de Vida en Manazas. Estamos muy contentos con el Señor por todo lo que está haciendo y eh, yo no sé, la verdad, Pastor, estamos muy contentos con el Señor. Esto es tremendo. El Evangelio, no sé, el Evangelio es un misterio, hermanos. ¿verdad? Es un misterio que tú no lo conoces, eso se va manifestando en un paso a paso. ¿Verdad? Yo lo he aprendido, pero eso sí. ¿Verdad? Pablo tenía razón, ahora uno lo entiende, ¿verdad? Que Pablo escribe, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque dice que ¿qué? el Evangelio era ¿qué? Poder de Dios. Eso es, eso es. Y si sí es verdad, lo estamos comprobando, que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Así es de que, pastor, muy contento. Gracias. Eh, por esta oportunidad, pastor, gracias, ¿verdad?, a los líderes, los hermanos y todos los que forman parte de este equipo, porque la iglesia es un equipo, ¿verdad?, somos un equipo. Así es de que gracias, eh, sean dadas al Señor primeramente, también eh, a ustedes. Y hermanos, ¿verdad? Eh, estamos ahí en la ciudad de Manazas, mi esposa está aquí, ya el pastor lo presentó, ¿verdad? Quiero pues eh, agradecer al Señor porque estuvimos aquí por un tiempo, ¿verdad? Esto es así, como yo le digo, es un misterio, uno llega, uno no sabe nada, está uno ahí como que un poco tímido y como que uno no quiere hablar y como que con miedo, pero cuando viene el Espíritu Santo, eh, ahí, ahí, ahí cambia la cosa. Amén. Entonces, estuvimos aquí... Y, y ahí estuvimos, como dice el pastor, sentados. Yo me acuerdo que el primer día cuando llegué estaba allá en la parte donde está nuestro hermano Wilson. Allá estaba, ¿verdad? Sentadito, tranquilo y yo me sentía un poco ahí como que con miedo. Eh, yo no sé, ¿verdad? Pero eh, eso es parte. Entonces, pero bueno fue que el Señor pues hace su obra maravillosa, ¿verdad? Así es de que estamos aquí para la gloria del Señor. Los hermanos que no nos conocen, pues, ¿verdad? Les decimos que eh, servimos al Señor, por su misericordia y su gracia, pues nos sostiene ahí, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Y estamos muy contentos, la iglesia muy contenta, los hermanos, y hemos pasado de todo, tribulación, problema, pero sobre todo que la mano del Señor ha estado ahí. Amén. Así es de que en esta tarde, hermanos, pues, bueno es el Señor. Gracias. Y les deseo, ¿verdad?, un próspero año, que sea un año fructífero, de bendición, lleno de armonía, de amor, ¿verdad? de gozo, de alegría y sobre todo que la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes en sus casas en sus trabajos, ¿verdad? todo lugar donde usted ponga su mano el Señor lo haga prosperar amén así de que hermanos, pues esos son mis deseos, ¿verdad? mi esposa mi persona y, verdad, eh, deseándole lo mejor este año 2022, verdad, así es de que como decía el pastor, no vamos a llorar, nunca nos vamos a sentar a llorar, nunca vamos a estar renegando, no, hay que levantar la mano y glorificar a Cristo, hermano, y reprender al diablo, verdad, reprender al diablo, yo le digo esto, hermano, verdad, en este año 2021 el Señor nos tocó ver muchas experiencias, verdad, espirituales, ¿Verdad? Espirituales y eso Dios permite para que uno madure, para que uno se enfrente al mismo diablo y, y también sepa ¿Verdad? Que tiene poder y que tiene dominio Pero cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, Él no puede tocarte Amén, Él no puede hacer nada contigo, tienes la autoridad, tienes el poder para reprenderlo ¿Verdad? Para echarlo fuera y dejar libre a, a los miembros de la iglesia ¿Verdad? Los que se descuidan, eso es así ¿verdad? y lo seguimos, nosotros creemos ¿verdad? creemos en eso que eh, el Señor le ha delegado la autoridad a la iglesia y creemos en eso ¿verdad? creemos, hay muchas iglesias desafortunadamente que no lo están creyendo pero nosotros sí, amén, así es de que en esta tarde hermano le pido que se ponga de pie por favor y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 23 del Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 23 Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Amén. Así es de que lo tenemos todos, hermanos. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia dice. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea.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 y paralíticos y los sanó, Padre en esta hora Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias Señor en este momento Dios mío, oh Señor porque nos hemos convocado a esta asamblea Dios para darte toda la gloria, la honra Señor, el poder, el dominio Señor, yo te pido en esta hora Padre de la gloria derrama una unción fresca, Señor que tu mano poderosa sane Que tu mano poderosa restaure Señor de salvación, de vida eterna De libertad Señor Estamos culminando este año 2021 Dios mío y hemos visto una libertad Oh Señor pero hoy Dios mío En hora buena mi Cristo Pongo en tu mano Señor para aquel que todavía no ha sido libre En esta hora Señor Pueda ser libertado Dios Oh Señor sana al que tengas que sanar Oh Dios mío consuela Al que tengas que consolar Señor que ni el regalo Dios mío, ni el dinero, ni la casa Oh Señor lo pudo hacer Ni la joya, pero en esta hora Dios mío Aquí estás para poder sanar Aquí estás Dios mío para poder Consolar, para dar ánimo Para dar esperanza a Cristo Jesús Oh Señor en esta hora Me pongo en tu mano, usa mi vida Jesús, en el nombre De Jesucristo, Padre de la Gloria y con la unción del Espíritu Santo, oramos en esta hora y depositamos en tu mano Señor, amén y amén Pueden sentarse hermanos, pueden sentarse Y quiero hablarles hoy de un tema hermanos, verdad muy, eh, no sé, me gusta Porque cuando uno lee la escritura, eh, principalmente los evangelios eh, uno se llena de ese, esos momentos de alegría Más cuando estás enfermo Cuando estás abatido, cuando estás preocupado Cuando estás débil, cuando estás angustiado Empiezas a leer los evangelios Eso es lo que yo recomiendo siempre Si usted se siente abatido, afligido Yo no sé cuál sea el problema que tenga verdad. Lea los evangelios y en los evangelios va a encontrar verdad, Una palabra que el nombre que yo le he puesto para esta tarde es Buscando a Jesús Buscando a Jesús. Entonces, hermano, mire, ¿verdad la situación? La persona o la gente, el individuo Sea como sea, va a llegar Un momento de nuestra historia ¿Verdad? Va a llegar un momento de nuestra Vida en que algo va a pasar Algo va a suceder, a veces Dios permite, a veces por Nuestra imprudencia, a veces Porque tomamos malas decisiones A veces porque no planeamos Porque no meditamos y actuamos de una Manera alocada, sin meditar Sin pensar, pero dada la circunstancia Que tarde o temprano algo Va a suceder, algo Va a pasar a que te lleve A buscar a Y nos llegan esos momentos, ahora cuánto de ustedes les llegó Algunos de ustedes vinieron porque ya no aguantaban el alcohol Ya no aguantaban la droga, ya no aguantaban el problema en el hogar Ya no aguantaban las dificultades que estaban pasando en su salud Algunos, muchos, verdad, de los que están aquí, estaban en cama Ya con un diagnóstico diciendo, te damos seis meses Te damos un año, te damos medio año, te damos dos meses Pero ante toda esa circunstancia, usted le dio de buscar a qué Estamos en pleno ya hermano Ya este siglo se va a cerrar 2021 está terminando Ya yo quiero decirle que A más de alguno aquí vino con problema Vino con dificultad, quizás la crisis Te tocó, quizás te corriendo En el trabajo, quizás perdiste la casa Quizás tu salud no es la mejor y el mejor momento que estés viviendo Quizás no estás en lo mejor 100% pero algo Yo quiero decirte ahora Que independientemente cual sea el caso El día de ahora vení Veniste a buscar Veniste a buscar a Jesús Venimos a buscar a Jesús Ahora mire, déjame darle un detalle, ¿verdad? Un servicio misionero. En el servicio misionero, cuando hablamos de misiones, ¿verdad? Porque es un servicio misionero. Algo quiero decirte, que el Señor, el Señor había trazado en las escrituras que tarde o temprano Él tenía que mandar a su Hijo a buscar a quién. Lucas 19, 10. El Señor dice, vino a buscar lo que se había perdido. perdido. Ok, Cristo viene, hermano, Cristo viene, mire, cuando Cristo hace su aparición, mire, antes de Jesús, antes de Jesús, los tiempos antes de Jesús es para meditar. Porque hay tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Sí, entonces en los tiempos antes de Cristo, ¿cómo era el panorama? Sí. Es que el que está sin Cristo, el panorama es totalmente muy alentador, es totalmente muy triste, es totalmente de mucha desesperación, es totalmente de mucha ruina, de mucha maldición, de mucho pecado O cómo era la condición de nosotros sin Cristo Es que sin Cristo íbamos de derrota en derrota Es que todo era pérdida Trabajabas y no te abundaba Ponías tu corazón y te alegrabas en el fútbol Y terminando el fútbol era la misma situación Y te ibas de parranda, te ibas a la discoteca Y peleabas con tu marido, con tu esposa, con tus hijos Y era la, la misma problemática Aleluya, buscabas algo que satisfaciera tu necesidad Buscabas algo que tú te pudieras sentir bien Pero al final quiero decirte que era lo mismo Sin Cristo Y cómo está en el mundo entero ahora Mire, quiero hablarle, hermano, ¿verdad? Algo que me gusta. Me gusta algo, hermano, en mes de noviembre y diciembre. Pero diciembre más me gusta. ¿Sabe por qué? Porque todos los anuncios, todos los reportes, y todo lo que podemos observar, el panorama, las tiendas, los supermercados, ahora las redes sociales. Todo el mundo hermano El centro de atención Cuando algo le plantean ahí El centro de atención Aunque lo quieran decir O no lo quieran decir Aunque lo quieran aceptar O no lo quieran aceptar ¿Sabe que El centro de todo eso ¿Quién es? ¿Verdad que sí hermano? El centro es Cristo el centro es Cristo, aunque la gente no lo quiera aceptar. Porque ya el tan solo poner el, coro, el color rojo, ya están diciendo, ahí está Cristo. Aunque los frutos son otra cosa, ¿verdad? Pero sea como sea, ahí está, les guste o no les guste. Satanás está huyendo porque dice, oh, déjame aparto porque este año aquí está fuerte, está dura la cosa. Esto es Cristo. ¿Y cuántos se alegran por eso, hermano? Entonces en Israel, en Israel hermano verdad, Antes de que viniera Cristo La situación era totalmente desalentadora verdad. Había gente enferma, había gente lunática Había gente paralítica Había gente que estaba endemoniada Había gente que estaba turbada Había gente que no tenía fe y esperanza Todo este pueblo aparentemente estaba hermano en un mover donde las tinieblas tenían su poder, su dominio. Pero gloria a Dios que como yo le decía, dada la circunstancia, un día iba a venir a buscarnos. Entonces el Señor hermano en esta porción bíblica que leímos le, en Los evangelios narran, aleluya Que el Señor empieza cuando usted lee el evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 13 y 14 Dice después de estar en el desierto Dice vino el Señor predicando el evangelio del reino de Dios Diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado y esa palabra dice, se ha acercado Entonces Jesús empieza a recorrer, mire, algo que yo estudiaba Y yo veía, hermano, que el Señor, el Señor, mire, entró en sinagogas El Señor entró en las ciudades El Señor caminó por los desiertos El Señor caminó por las veredas El Señor transitó en diferentes grandes ciudades y pequeñas ciudades La pregunta es, ¿para qué, para qué caminó Jesús? En las ciudades Por dos cosas Número uno Para buscar a aquellos que tenían una necesidad Para buscar a aquellos que estaban imposibilitados Y mire cuando usted lee Juan capítulo 5 La Biblia dice Aleluya que Jesús vino a buscar a un hombre paralítico Que yacía dice 38 años postrado Y la escritura dice que habría ahí, había un estanque Y en ese estanque dice la escritura que ahí yacía una multitud No yacía solo uno, no yacía dos Dice que yacía una multitud de paralíticos, cojos enfermos y sabe qué? ellos por su propia cuenta no podían venir a buscar a Jesús pero gloria a Dios cuando tú no puedes Jesús viene a buscarte Y dice la Biblia que el Señor llega ahí en el estanque y cuando ve a aquel paralítico 38 años, es de aplaudirle a este hombre, 38 años todavía pensando y meditando y diciendo, algún día algo va a pasar conmigo. O sea que él tenía en su mente diciendo A un día algo, algo va a suceder ¿Qué va a pasar? No sé pero algo va a pasar ¿Sabe qué hermano? Mire se da la casualidad Que llega Jesús ahí y dice Que ya hacía una multitud de cojos paralíticos Y de todo y el Señor llega A buscar y va especialmente Donde está ese hombre postrado paralítico Y le dice ¿Qué quieres que yo te haga? Entonces el hombre inmediatamente Se levanta le dice no Señor Porque aleluya aquí de vez en cuando De tiempo en tiempo verdad me gusta Porque dice cuando usted lee la Biblia y lee la Biblia dice de tiempo, eso quiere decir que este hombre estaba pensando algún día me toca a mí Entonces le dice Señor mire de tiempo en tiempo viene un ángel y mueve las aguas y cuando mueve Las aguas el que entra ahí es sanado, pero sabe que cuando el Señor se presenta le dice mira Qué quieres que yo haga? Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, porque sin merecer, sin que tú y yo lo merezcan muchas veces Dios te dice: ¿Qué quieres que yo haga contigo? Yo no sé cuántas veces o cuánta maravilla ha hecho Dios contigo sin tú merecerlo y si yo merecerlo. Pero entonces viene Jesús y le dice ¿Qué quieres que yo haga? Eh, eh, eh, mire, solamente el Señor le dice ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, mire El diablo es a veces tan astuto Que a veces mete, mina nuestra mente Para que el Señor no obre Mire, este hombre no estaba tan perdido Primero porque él sabía que de tiempo en tiempo Algo iba a pasar pero por otra parte también tenía su mente cerrada. Y yo quiero decirle ahora, usted vino a buscar a Jesús. Pero permita que Jesús haga la obra. Entonces viene el Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el hombre le empieza a narrar toda la travesía, le dice Señor cuando yo voy, le dice cuando yo voy ya otro otro se adelantó y ya no pasa nada simplemente Jesús no te está diciendo ni te está pidiendo la historia de tu caída, la historia de tu derrota la historia de tu pérdida, la historia de tu fracaso, simplemente Jesús está diciendo yo, yo quiero hacer algo nuevo ¿Sabe qué hermano? Porque a veces Dios quiere sanar, Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar, Dios quiere vendar, Dios quiere darte oportunidad El problema a veces somos nosotros ¿Usted cree que Cristo no quiere perdonar pecados en esta hora? Si alguien, su conciencia le está diciendo tú pecaste delante de Dios Yo quiero decirte en esta hora Cristo está dispuesto a perdonar tu pecado El Señor no le está cuestionando. Aleluya. No le dice por qué llegaste paralítico. Por qué estás aquí 38 años. Por qué estás así en esa condición. Simplemente Cristo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En esta tarde el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que haga contigo? Y este hombre le dice, Señor, cuando yo me meto ya alguien, ya llega. El Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya, aleluya. Entonces el Señor, cuando le narra la historia, le dice, Señor, de tiempo en tiempo, viene un ángel y agita las aguas. Aleluya. Y el Señor se para enfrente. Aleluya, le está diciendo, aquí no se trata de ángel, aquí no se trata de otra cosa, se trata de mí. Aleluya, aleluya. Entonces el Señor simplemente le dice... Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre aprendió que en el antes se trataba de un ángel, pero en el ahora se trata de Jesús. Ya no es el ángel el que se mete y agita las aguas Ahora solamente hay una voz que te dice Así sea y así es Entonces Jesús se mete hermano Mire el Señor empieza a visitar todas las ciudades Y en todas las ciudades usted va a encontrar Verdad a personajes que ellos En algunos Jesús tuvo que ir a donde estaban ellos ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si usted no puede, a veces la gente dice, no, yo creo que no. Oh, yo creo que no se va a poder. Oh, y hay miles de excusas para no venir y recibir la bendición de Dios. Yo no sé si usted ha visto, hermano. ¿Verdad? Pero eh, en esta semana... Verdad, hubo un señor ahí que lo fui a encontrar aquí por Springfield Y le dije, bueno, mire, sabe que hay un salvador Y sabe que me dijo, mire, mire, pues que yo no tengo mucho tiempo Tengo mucho trabajo Así pasa A veces, hermanos, verdad, ponemos excusa Cuando el Dios del cielo llegó Y nos viene a buscar Y mire, este paralítico, hermano, este paralítico llega ahí y al final Jesús viene a buscarlo. verdad. El Evangelio narra, en el Evangelio de Mateo narra que entrando Jericó, dice, entrando Jesús a Jericó, venía con sus discípulos caminando. Y dice la Escritura, que por allá a lo lejos, cuando aquel hombre escuchó a ese gentío, y cuando la multitud se acercaba, y dice la escritura que él dice estaba ciego y estaba que mendigando. Y dice la escritura que cuando aquel hombre ciego escuchó que algo venía por allá en la multitud. Entonces este hombre empezó a gritar. Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Y sabe qué hermano. Algo me gusta los evangelios relatan. Dice que cuando Jesús escuchó que estaba ya gritando y sus discípulos dice que le decían que se callase y la gente le decían cállate y sabe qué dijo Jesús llámenlo llámenlo y me gusta hermano porque dice la Biblia y que estaba este hombre mendigando entonces van los discípulos cuando el Señor les dijo otra oh, ah, verdad porque a veces así pasa hermano Dios a veces quiere obrar con nosotros, pero siempre hay intrusos e intrusas. No se caiga del Evangelio, hermano. Ponga su mirada en Jesús. Que nada lo desconcentre de Jesús. ¿Sabe cuál es la victoria que he visto, hermano? Estos poquitos años que llevo el Evangelio, es poner mi mirada en Cristo. Entonces dice que este hombre... Verdad le decían cállate, cállate Y este hombre dice la Biblia que ¿qué, ¿Qué hacía? Más gritaba Es que este hombre más gritaba Entonces mire me gusta la respuesta Cuando el Señor le dice bueno llámelo, llámelo Y, y mire hermanos los discípulos Llegan o la gente que envió a Jesús a llamar Le dijeron ten ánimo Ten confianza Le dijeron levántate te llama Y este hombre hermano dice en la escritura que cuando él escuchó Que le dijeron ten ánimo, ten confianza, levántate porque él te llama La Biblia dice que al instante dice que tiró la capa En esta tarde ¿qué es lo que tú vas a tirar ¿Qué es lo que tú te vas a desfogar porque Cristo te está llamando Porque no es posible que Jesús haya o esté pasando por el camino y tú sigas con la misma derrota, con el mismo problema, con la misma circunstancia que te tiene ahí. ¿Usted ha visto aquellos animalitos, hermano, cuando tienen frío y hacen así? hermano? A veces así nos tiene el diablo. Y mire que este hombre cuando escuchó le dijeron, ten ánimo, ten confianza, levántate él, te llama. Este hombre hermanos, aleluya, dice que tiró, yo no sé hermano, verdad, yo no sé, pero usted va a tirar algo hoy en esta tarde hermano, verdad. No sé, tira un papel o algo hermano, un símbolo que usted se está, se está despojando. Este hombre dice que arrojó la capa Arrojó la capa y vino a donde estaba Jesús ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya sabía que iba a pasar en Jericó Jesús ya sabía que había una necesidad en Jericó Si tú no puedes venir, Jesús viene a ti Ahora mire, la Biblia a veces hermano es mu, mu, mucha cosa que, que, que pareciera misterio Porque a veces hermano no lo entendemos Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta Que en la mente humana aparentemente Dios no tiene cuidado de nosotros Y es cuando Dios más tiene cuidado de nosotros Miren las escrituras me gusta porque Jesús, Jesús Jesús vino a buscarlos el que no podía Jesús lo buscaba porque quiero decirles una cosa hermano, verdad yo he entendido algo que en esta vida sin Jesús no podemos ir a ningún lado si Jesús no está con nosotros todo lo que hacemos simplemente nos va a decir como le dijo el apóstol Pablo Saulo, Saulo Duro te es dar cosas contra el aguijón. Y esta gente tuvo que entender o, o tenían que entender que sí o sí tenían que buscar a Jesús. Entonces miren Señor en todas estas ciudades y aldeas El Señor tenía su plan, su recorrido porque pasaba Usted ha leído el Evangelio de Juan capítulo 4 Donde dice me era necesario o era necesario pasar por dónde, Por Samaria Y el Señor tuvo que mandar a sus discípulos Le dijo vayan allá y busquen algo que comer Yo sé que tienen hambre Vayan allá y, y compren algo Compren algo allá en la ciudad, en las tiendas Vayan, vayan porque es necesario que yo pase por Samaria Y resulta que cuando llegan Samaria El Señor tuvo que venir a buscar a la mujer samaritana Porque así es el Señor, sea como sea Si tú abres tu corazón a Jesús Él llega y entra en tu casa Es por eso hermano, no hay excusa Me gusta el Evangelio porque el Evangelio hermano Es mundial y trasciende todos los límites Y ahora mira, ahora hay Facebook, ahora hay Instagram Ahora hay ¿qué más Nachab y ¿qué más hermano ¿verdad? Los jóvenes saben todo este asunto verdad ¿Para qué? Usted va a decir, ¿acaso si usted ve un anuncio allá en Instagram, en Facebook, usted no va, a, no va a ser sanado? Usted si lo cree, va a ser sanado. Es más, mire, ahorita están ahí las plataformas, ahí. Están viendo en vivo. Unos porque quisieron, otros porque no quisieron venir. Están ahí en la casa. ¿Verdad? Pero de todas maneras, pues, ¿verdad? Eh, la bendición les llega porque quiénes somos nosotros para juzgar a alguien. ¿Verdad? Pero bueno, le vamos a dar la oportunidad Si el Señor es misericordioso, hermano, ¿verdad? Pues que también ahí llegue la bendición de Dios ¿Verdad? Que les llegue la bendición, hermano, ¿verdad? Y... Pero bueno, entonces el Señor pasa por Samaria Entonces todo esto en el Evangelio de Mateo capítulo 4 La Biblia narra, hermano, cómo el Señor estando, dice, con sus discípulos les llama Y entonces aquí en el Evangelio 4 de Mateo Nos dice esto dice y recorrió Jesús toda la ciudad de Galilea enseñando la sinagoga de ellos y predicándoles el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo después mire y se difundió dice la, su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades los lunáticos y todo verdad ahora hermano cuando usted lee este pasaje bíblico lo lee y le pone atención y se da cuenta Y ustedes, después usted sigue leyendo los evangelios Antes de Cristo Nadie concurría a las multitudes Antes de Cristo Nadie veía sanidades Antes de Cristo Nadie veía a los ciegos Antes de Cristo no veía a los muertos. Se está dando cuenta. Pero cuando usted lee el Evangelio capítulo 9 de Juan. Usted va a encontrar ahí. Ahí que el Señor dice, sanó e hizo ver, dice, a un hombre ciego de nacimiento. Y dice la Escritura que ahí la gente una tremenda problemática. Una tremenda problemática, hermano, con los papás, con los fariseos y toda la multitud Porque este hombre ahora veía Muy bonito ese capítulo 9 de Juan Me gusta bastante, hermano, eso ¿Verdad? Porque como la gente se queda sorprendida ¡Aleluya! Y preguntan hasta tres veces Cómo fue de que había sucedido si eso no sucedía en Israel Y la gente se sorprendía diciendo ¿Qué está pasando que ahora los ciegos ven? Y cuando usted lee el Evangelio de Marcos capítulo 2 y capítulo 1 Usted se va a encontrar que Jesús enseñando en una casa El hombre paralítico es descolgado Y simplemente Jesús le dice ¡Levántate, toma tu lecho! Y vete a tu casa Y la gente que estaba ahí Simplemente decían Los paralíticos se levantan Y cuando usted lee capítulo 10 y capítulo 11 del Evangelio de Juan, el Señor es llamado a una casa, a la casa de Jairo, donde la niña ya aparentemente estaba muerta. Y el Señor simplemente le dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Entonces Él va y le dice, Talita Kumi, levántate. Y la gente decía, y ahora los muertos resucitan. Y Jesús visita la casa para resucitar a Lázaro Y Lázaro dice que ya hería. día Pero cuando la gente va y le dice No, esto no me lo van a contar Esto yo lo estoy viendo en vivo y en directo Van a la tumba y simplemente Jesús le dice Lázaro ven fuera Y ven a Lázaro, hermano, verdad? Muchos dicen que vino saltando porque no pudo venir caminando. Sea como sea que haya venido, lo importante es de que Cristo es la vida, dijo, "Yo soy la resurrección y yo soy la vida. De cierto el que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá." Yo no sé cómo vino Lázaro, lo que importa es de que Jesús le dijo, "Desátenlo. Entonces esto generó noticia esto generó noticia y sabe que lo bonito hermano entonces ya para concluir aquí el tema es ahora ya no era Jesús el que iba a buscar ahora era la gente que venía a buscar a Jesús. Se da cuenta hermano dos cosas importantes Cuando tú no puedes Jesús va a buscarte Pero cuando tú puedes Tú y yo tenemos que venir A buscar Habrá alguien aquí que viene a buscar a Jesús Porque yo no sé hermano, estamos en el último domingo, ya la última semana, aleluya y estamos en victoria. Aunque usted quizás fue afectado por alguna enfermedad, la crisis lo tocó, el problema llegó. Pero sea como sea usted vino a buscar a Jesús ahora. Y usted puede decir, ya es la última semana, pero quiero decirle que aunque estamos en el último domingo, todavía Jesús, si no puedes, Él te va a buscar. Pero si tú pudiste llegar hoy, simplemente le dice Señor Jesús, hoy te vine a buscar. Entonces cuando vemos este relato Mateo capítulo 4 y Mateo capítulo 15 Ahí habla la Biblia Aleluya Que Jesús enseñaba Enseñaba e Inmediatamente cuando escuchaba Que Jesús estaba ahí Cuando la gente le daban por ahí el mensaje ¿Sabe qué? Jesús está ahí Y algo que me gusta hermano que descubrí los evangelios Y Jesús lo dijo y lo enseñó Jesús vino Buscaba a los enfermos Recorría por todas estas ciudades Y por más que la gente le decía cállate no hables no digas nada la gente más divulgaba para que la otra gente viniese a buscar a Jesús. Y ahora ya no eran cinco, ya no eran veinte. Ahora eran las multitudes que venían a buscar a Jesús. Y cuando usted estudia los evangelios se va a dar cuenta que los que venían a buscar a Jesús en su mayoría porque aquí lo relata el Evangelio dice que venían cojos venían paralíticos venían endemoniados venían enfermos dice de diferentes dolencias y el Señor lo enseñó un día y Él dijo, yo no he venido para los que están sanos. Porque los sanos, dice, no tienen necesidad de médico. Yo vine a llamar, dice, a justos y pecadores al arrepentimiento. Y no solo arrepentimiento, sino también para sanarlos. Para consolar su alma. Y sabe que, sobre todo para... Darles oportunidad de nuevo En este 2021 yo quiero decirte Tú que estás aquí en esta tarde Hemos disfrutado de una semana muy linda Y usted ya está en vísperas del año que viene ya Pero yo quiero decirle Usted no puede irse a casa como llegó hoy en este día Usted no tiene que entrar el 2022 con el mismo problema Hoy es el día en que busques a Jesús. La gente venía especialmente a buscar a Jesús porque ya no aguantaban. La mujer que venía con flujo de sangre dice que había gastado todo lo que tenía. Y en su primer intento no falló porque Cristo nunca falla. Cristo nunca falla. Esta mujer dijo, he gastado todo lo que tengo. Y en su primer intento, ella dijo, solo con tan solo que toque el borde de su manto. Yo seré sana. Dicen por ahí, de, del dicho al hecho. Y con tan solo tocó el bordecito de Jesús. Y Jesús dijo, poder salió de mí ¿Dónde, dónde está? Hija, tu fe te ha salvado Ese es Jesús Ese es Jesús Oh, denle la gloria a Jesús, denle la gloria a Él él es, Él es, Él es, Él es. Ese es Jesús, ese es Jesús. Habrá alguien que lo conozca aquí, se llama Jesús. Habrá alguien que ha tenido un encuentro con Él, se llama Jesús. Habrá alguien que lo ha sanado también, se llama Jesús. Habrá alguien que lo ha levantado, se llama Jesús. Habrá alguien que lo ha prosperado, se llama Jesús. Se llama Jesús entonces la gente venía de todas las ciudades y de toda Siria y cuando llegaron aquella noticia a sus oídos dijeron allá está Jesús la gente no escatimó, dijeron sea como sea, yo voy a llegar ahí, yo voy a llegar a donde está Jesús porque mi enfermedad se va a ir de mi vida mi dolencia se va de mi vida yo no sé querido hermano, esta semana es una semana de paz de amor, o oh, de amistad con la familia, de amistad con los hermanos en la iglesia y no es posible que aquí el Señor está hablando a tu vida Y todavía sigues y sigues con ese problema En este día yo te digo ven a buscar a Jesús Busquemos a Jesús Para concluir Esta gente sabía Que el único que tenía la respuesta A esa enfermedad era Jesús El único que podía hacer algo por su vida Era Jesús Y ahora ven en un estrado Jesús ahí Porque la Biblia dice que llegó mucha gente De Siria, de todos los alrededores ¿Sabe qué? Ahora en ese lugar Ya no había fariseos ni escribas Había personas necesitadas Que de corazón Venían a buscar a Jesús Y sabe que la Biblia dice Que todos fueron sanados De sus dolencias Porque el que se acerca a Cristo El que se acerca a Jesús Algo pasa Acuérdese, cuando usted se acercó a Jesús por primera vez, Jesús paró sus lágrimas que caían. Y ahora usted si llora, llora por alegría. Y si ahora esas lágrimas se ven caer en su almohada, en su mesa, donde quiera que usted esté, son lágrimas de alegría. Porque el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán. Consolados ¿Se acuerda cuando usted Jesús lo levantó? ¿Se acuerda de donde Jesús? Usted clamó Señor ten misericordia Y ahí Jesús sin usted merecer nada Vino Jesús, metió su mano Lo limpió, lo restauró Le dio nueva vida Le cambió su vestimenta Y ahora usted puede levantar su mano Usted puede danzar en el Espíritu Y usted le puede decir Jesús si no fuera por ti la historia mía sería diferente y el salmista lo sabía porque estuvo en la misma condición que usted y que yo y escribe el salmo 40 dice Jehová me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso de ahí me sacó y un día venimos a buscar a Jesús yo no sé, pero hoy si usted vino a buscar a Jesús Porque tiene el gozo y la alegría de él un gloria a Dios Porque para eso venimos Y estamos ya por concluir el año ¿Verdad? Y sabemos que Jesús nada nos los puede quitar, ni nadie ¿Por qué? Porque hemos decidido buscar a Jesús Y en esta tarde yo le digo, póngase de pie Póngase de pie hermano, porque aquí estamos contentos y felices el diablo está en derrota y nosotros no vamos a terminar derrotados. Somos los que venimos a buscar a Jesús. Amén. Y yo quiero también decirle, hermano, que en esta tarde, ¿verdad? El altar, me quedan siete minutos, ¿verdad, pastor? Eso es lo que me queda, ¿verdad? Ya dice. Oh, oh ok, ok, bueno. Gracias, entonces, verdad, quiero decirle Hermanos, verdad, que el Señor es grande Es poderoso, y si usted vino a buscar A Jesús, yo le digo en esta hora hermano Por favor, please, yo le ruego por favor Verdad, nunca me gusta rogar Pero en esta hora, verdad, permítame hacerlo Tenga la amabilidad de que yo lo haga En decirle, no se vaya sin Jesús Venga, cuál sea el problema, verdad, yo no me Importa el problema, porque si Jesús no le importó Verdad, no le importa el problema Simplemente le decía, vete, eres libre de tu Enfermedad, levántate y vete a tu casa Aleluya, yo no sé hermano Aquí está el mismo Señor Aquí está el Señor mismo con nosotros Diciendo mira vete, vete a tu casa Comparte con los tuyos Dile cuántas grandes obras ha hecho Dios contigo Entra a tu casa aplaudiendo, brincando Mira, diles cuán grandes maravillas ha hecho Dios En esta hora yo también te digo Aleluya, ven a buscar a Jesús Esta es la tarde Puedes venir a buscar a Jesús Aquí el altar está abierto el altar está abierto Yo no sé, tú sabes Pero en esta hora Aquí está el Señor, yo no sé Yo no soy el médico Pero Él es el médico por excelencia Yo no puedo Perdonar, pero Él perdona Porque Él tiene la autoridad Él tiene la autoridad para perdonar Yo no te puedo Sanar, pero en esta hora Aquí está el Salvador, se llama Jesús Se llama Jesús se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús La gente venía corriendo Buscando Preguntando dónde está Jesús si Aún los familiares cargaban a los enfermos Hoy dice que los postraban a los pies del Maestro A los pies de Jesús Hoy oh, yo no sé cómo está tu vida Lo que yo sé es que aquí está el Maestro también y te está diciendo 2021 se está yendo Pero no te puedes ir con ese problema Aquí está el Maestro Oh Señor, Señor Oh yo no soy quien para juzgarte Yo no puedo juzgar tu vida A un hermano, hermana Si te juzgaron Ven ahora aquí Jesús está aquí Oh Jesús está aquí Aquí está el Señor Aquí está el Señor Que sana Aquí está el que consuela Aquí está el que levanta Aquí está el que da nueva oportunidad Aquí está el que perdona Oh, aleluya, aleluya Ese es el Jesús, nuestro Dios Ese es Jesús, nuestro sanador Aquí está Y ha venido en este 2021 Y si tú dices, yo pensé que el año le iba a terminar Con la misma situación Yo te digo en esta hora, no No, no, no, no, no, no, no. Oh Señor Oh si tú tenías pensado Voy a terminar este 2021 Con el mismo problema Y tú me diste hoy llorando, clamando Y diciéndole Dios algo vas a hacer Yo te digo en esta hora sí, Jesús lo quiere hacer Jesús lo quiere hacer. Ven aquí el al altar, ven aquí el al altar. Yo te invito, por favor. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Con el mismo problema del 2021. Aquí está el dador de la vida. Oh Señor, pudiera tocar sus manos. El altar sigue abierto aquí. Oh, el altar sigue abierto. Esa gente venía.